lo llamamos el bote y es un ejercicio de imaginación puramente van a imaginar que están en un bote en el mar ya sea que imaginen que están en colectivo o solos cada quien va a elegir lo que prefiera hacer ahí en ese bote vamos a pensar que es de piña que son aproximadamente las 10 de la mañana cuando el sol está más o menos fuerte pero no quema tanto sentimos el sol volteamos a ver el agua internamente ¿verdad? nadie abre los ojos estamos ahí trabajando solo en la mente volteamos a ver el agua vemos de qué color es. Cada quien observa su propio mar, su propio océano, sea, está ubicado. observen a su alrededor y pongan en ese ambiente lo que ustedes decidan. Siguen en ese bote. Voltren a ver su bote. ¿Cómo es? ¿Qué material tiene? ¿Es viejo? ¿Es nuevo? ¿Tienen remos? ¿No tienen? ¿Es motor? ¿Están varados? ¿Están detenidos? ¿O están movilizándose? No olviden el calor al sol. Y de pronto se dan cuenta que en lugar de manos tienen plumas. Alas y las extienden y las ven y no pueden creerlo ¿qué sensaciones les provoca ver que no son brazos lo que tienen ahora sino un par de alas grandes ¿qué sucede? están transformándose de pronto voltean a ver el resto de su cuerpo y tienen el cuerpo de un ave el que elijan garza, un pequeño pajarito lo que pueda vivir en ese ambiente se dan cuenta extienden sus alas si tienen la necesidad de moverse háganlo, no, no importa pero concéntrense en la imagen interno extienden sus alas grande, grande y se dan cuenta que las pueden mover con facilidad y con agilidad se desplazan por todo el cielo como de pronto, ven a lo lejos, un bosque, llegan cerca de la orilla de la playa y hay cerquita un bosque en la orilla de la playa, pueden verlo, pasan por debajo de ese bosque, pueden ver hay algunas montañas, pueden recorrer algunos lagos, cada quien estructura su paisaje, yo estoy dando ejemplos, pero ustedes van enriqueciendo. Esas montañas como son, están empinadas, están juntas, hay unas dispersas, puede haber ríos, puede haber cascadas, puede haber desiertos, sobrevuelen todos estos ambientes, todas estas geografías, observenlas, qué colores hay, no dejen de sentir el sol, todavía hay sol y es día se paran ahí, descansan como aves se recuestan físicamente ahorita pueden descansar su cuerpo y van a acostarse en el suelo sigan con ojos cerrados siendo aves van a acostarse despacio busquen el suelo quedan ahí, acomódense pueden ser acurrucados en posición fetal o pueden ser expandidos sigan respirando ¿sí? exhalen Aquí vamos a tener un poquito cuidado con la cabecita porque tenemos un escalón respiren bien van a soltar el ave y vamos a ir a nuestro siguiente ejercicio de imaginación. Van a respirar profundo, Van a llenar su abdomen. Sus costillas se van a abrir y van a expandir su pecho a la hora de respirar. Van a exhalar y van a vaciarse. Intenten no estar amarrados de los brazos liberen sus brazos liberen las piernas liberen sus piernas de veras, desbloqueen esa parte no les va a pasar nada suéltense liberense para que puedan respirar bien Inhalen, profundo y exhalen relajen sus manos Suelten. un poquito, otra vez volvemos a rendirnos nos rendimos ante la vida ahí, ahí es donde empieza todo y vamos a imaginar que después de rendirse empieza la vida vamos a imaginar que estamos adentro del vientre de nuestra madre no tenemos que personalizarlo, no tenemos que pensar en nuestra mamá específicamente solo estamos en el vientre, en el dentro de ese organismo donde nos formamos colóquense en una posición en donde sientan, donde imaginen que están dentro de ese vientre físicamente, a partir de ahora van a realizar todos los movimientos que crean necesarios para sentir, para vivir lo que a continuación voy a narrar. Vivirlo en carne propia. posición mental. Ahí acostaditos nos acercamos es más fácil lograr la imagen si estoy acolocado ahí mismo que si estoy extendido, extendido. Me abrazo de las rodillas si puedo, si quiero Estoy ahí De pronto, este organismo que me ha mantenido por todo este tiempo Que me ha alimentado, en el que estoy muy cómodo No tengo ninguna intención de salir yo estoy bien ahí empieza a moverse de una manera extraña empieza a contraerse y algo sucede ¿qué está sucediendo? este organismo empieza a como rechazarme está rechazándome está contrayéndose está empujándome y siento ese ese, ese como Contracción, apretón de esas paredes Y parece que tengo que salir parece que algo está sucediendo diferente Cada quien va a elegir la forma de su nacimiento Cada quien Yo estoy dando ejemplos Pero cada quien va a elegir su camino De pronto Las contracciones son cada vez Más fuertes y más intensas Más fuertes Y más intensas más fuertes. Mi cuerpo ya no está tan cómodo como antes. Estoy un poco ansioso, ansiosa, porque no sé qué está pasando y parece amenazar mi vida. Parece que algo diferente está componiéndose en este momento. No sé qué se supone que tenga que hacer, solo siento que mi corazón palpita más rápido y que siento un poco de ansiedad. Siento una presión en la cabeza. Que empieza, los, estas mismas paredes, esta misma eh, burbuja o organismo, me está apretando desde los pies, fuertemente, me está empujando, empujando, empujando, y en la cabeza, haciendo una presión como una tela, una malla, como algo que empieza a abrirse, pero no es fácil. Y entonces yo tengo que empujar con los pies también, por mi propia sobrevivencia, yo empiezo a extenderme, empujarme, empujarme. Para salir de esa presión, siento que no respiro bien, siento que algo me sofoca. Obvio que no respiro por la boca, por la nariz, no respiro por, lo, por, por donde respiro normalmente, no sé qué significa eso. Pero siento una presión en el pecho. Y entonces de pronto, toda esa presión me hace chiquito, chiquito, chiquito, chiquito y estoy a punto, a punto, a punto como de reventar y algo se abre y mi cabeza sale y por primera vez siento algo que entra en mi nariz y que llega por mi garganta y llega directo a mis pulmones me duele y es la respiración, respiro por primera vez y toda esta presión continúa, continúa y mi cuerpo empieza a salir, puedo hacer movimientos si así lo deseo, puedo hacer los movimientos reales de ese nacimiento, sigo saliendo, sigo saliendo y respiro por primera vez. Salgo por completo El cuerpo sale Es una sensación súper extraña Mi cuerpo pesa de alguna manera Siento un frío tremendo Siento que este aire frío Está entrando por mi nariz Y salgo Salgo Estoy afuera No sé qué sucedió no sé de qué se trató esto, pero estoy en otra dimensión muy distinta a la que estaba anteriormente. Muy distinta. Estoy afuera. Imagino ahí que hay personas a mi alrededor, que alguien me recoge, es demasiado incómodo, empiezo a llorar terriblemente, me arde el pecho, es totalmente traumatizante este momento. Pero alguien me recoge con una sábana súper calentita, me envuelve y me lleva a un lugar con otro ser, con otra persona. Me quedo dormida, me quedo dormido de nuevo, respiro, inhalo, exhalo, si estoy en una posición incómoda me voy a extender, boca arriba, otra vez, cuidado ahí con mis compañeros, con mis brazos extendidos, voy regresando, respiro, inhalo y exhalo, voy a respirar bien profundo, y en cada exhalación voy a liberarme de todas estas imágenes, de todas estas sensaciones y voy a sentir únicamente el suelo debajo de mí. Regreso a este momento, a esta dimensión, escucho afuera el viento, regreso aquí, me extiendo. Bien, poco a poco van a ir moviendo el cuerpo. Físicamente y despacito, conforme vayan sintiendo, no se me vayan a marear, van a irse levantando hasta quedar sentaditos.